Pero le voy a decir, señor Truyén, a mí me parece nuevamente increíble esta absoluto postureo que ustedes hacen con esto. Aquí en la legislatura pasada se aprobó una proposición o no de ley que defendí yo misma que hablaba de estas cuestiones concretas de la educación inclusiva mucho más concretas que lo que pone en esta ley. Ciudadanos y el Partido Popular la aprobaron, esa proposición o no de ley. Pero ¿qué pasa? Claro que es que ahora, ahora todo esto se escribe en una ley, en una ley general de educación de un gobierno que a ustedes no les gusta en absoluto. Y entonces al final lo que lo que acaban demostrando es que sus intereses no son sobre las cuestiones fundamentales de educación que afectan a toda la ciudadanía, sino que tienen otros intereses que van más en polemizar y en dividir a la sociedad y en seguir utilizando la educación como arma arrojadiza.